Hola a todos, en esta nueva versión de IMT Lazarus, la 15 hemos implementado unas cuantas nuevas funcionalidades y hemos hecho un montón de mejoras de optimización y de seguridad. Os lo cuento ahora mismo. En esta nueva versión de IMT Lazarus ya podemos fijar documentos y recursos a través de urls en los dispositivos iPads. Para ello, vamos a poder seleccionar nuestros dispositivos en nuestra aula, pinchamos en el icono de fijar formularios y aquí es donde vamos a añadir las URLs que queremos fijar. En este caso voy a poner recursos, pegar la URL, añadirla y desde aquí voy a poder seleccionar todos los recursos que voy a querer fijar. Os recuerdo que podemos hacerlo por tiempo, con lo cual podríamos hacer cualquier actividad o un examen durante en este caso 20 minutos le damos al botón de fijar y lanzaría estas urls en los dispositivos seleccionados. Esas dos urls que he fijado van a estar abiertas en los dispositivos y no podrán navegar en otra url. Después de los 20 minutos volverán a poder navegar por otras urls. A nivel de mejoras de interfaz web hemos mejorado un montón de pantallas, entre ellas la integración con Google Workspace y Microsoft Azure. Otra de las pantallas que también ha sufrido mejoras es la que se encuentra en Logs y Actividad, Tráfico Global. Dentro de esta pestaña vais a poder seleccionar cualquiera de vuestras clases, cualquiera de vuestros grupos o cualquiera de vuestros dispositivos para ver la información sobre el tráfico que realiza. Y otra de las mejoras en las que estamos trabajando es la inclusión de unos cuantos idiomas más que podréis encontrar en el menú de idiomas al lado de vuestra cuenta cuando accedéis a MT Lazarus. Si hay algún idioma que necesitáis en vuestro centro escolar, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Y si quieres saber más sobre MT Lazaros, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.